Hace frío aquí Estoy bien, estoy solo Saben que me empieza a desboronar, saben que lo que siento ahora es real Saben que mi corazón vacío está con su odio y ya solo sé fallar Ya no quiero esta soledad, no me siento cómodo en verdad Aquí estoy, ya no doy, solo destrozado estoy, sin volar De nuevo aquí voy, ya no dejaré me dudar Un par de aspirinas y a pensar, sabes nunca en ti pude confiar Si tan solo fuera amistad, no logro entenderme en realidad Necesito ayuda en verdad, solo no me vayas a dejar Ni siquiera poderme gritar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 tengo miedo de mi mente, pero firme me podré que me lleven Que mis pensamientos solos se encierren Me concentro solo a lo que tengo enfrente Solo quiero ser alguien que se supere Ya no sé si estoy bien o me mienten Recuerdo todo mis infelizmente Sigo esperando con camino alguien me muestre Todo lo que intento es luchar Aun si me confundo al continuar Sin claro, estar, estoy confiado ya Mi destino yo voy a controlar Ya no me dejaré más juzgar No quiero dejarme condenar Sin algún momento he de parar Nunca te rindas, ese es el plan Hacer o sea, frío